Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de, de relajación, de mayor paz, de mayor silencio. Y vamos a dedicarnos un tiempito para nuestro propio ser. La meditación es también eh, un encuentro amoroso, amable, respetuoso con uno mismo. Entonces, eh, todo el día posiblemente estamos ocupados en todas las demás personas, queremos ¿verdad? hacer todo bien para otros, pero este va a ser un espacio para nuestro ser, para cuidar a este ser que soy yo. Entonces, eh, Vamos suavemente a reencontrarnos con nosotras mismas y nosotros mismos. Entonces, ahí donde estamos, suavemente. Voy a llevar mi atención aquí y ahora. Al fin puedo hacer una pausa e ir relajando suavemente todo mi cuerpo respirando profundo suavemente Lleno mi ser de paz y tranquilidad. Mi ser está conectado con tantas cosas. Muchas veces se conecta con todo lo que los cinco sentidos perciben. pero ahora voy a conectar con aquello que percibe el corazón aquello más sutil voy a conectar con algo tan puro y espiritual que hay en mí conectar con el alma sentir el alma como esa energía sin peso liviana que hace que este cuerpo viva Sí, porque el cuerpo, cuando ya no tiene alma, es solo un traje inerte. El alma es la fuerza vital. El alma es la que contiene esa misión o ese papel por el cual entra un cuerpo. El alma es esa parte divina, tan espiritual. El alma es luz, como un punto de energía sutil. Al llevar mi atención al alma, voy concentrando mi mente en la esencia espiritual que soy. En el alma está todo lo que necesita el ser para estar en paz. Siempre ha estado en mi interior. Pero mis ojos siempre buscan afuera tan acostumbrada o acostumbrado a buscar afuera lo que siempre ha estado adentro en mí Como ese pequeño oasis de tranquilidad así es el alma una fuente eterna de paz y pureza. Es como si mi mente lograra desprenderse de todas esas ramas, orillas o sostenes a los que se aferra. No es afuera donde voy a obtener estabilidad dicha salud es aquí adentro en lo profundo del ser donde está esa fuente sutil entre más hago silencio Naturalmente me conecto con ese potencial interno. Busco en mí, en mi esencia, en lo que siempre ha estado en mí. la fuerza, la habilidad para recuperar el equilibrio, la paz, sí, en mí está la paz, Cuanto más profundo percibo el alma más entro en conexión con esa dimensión metafísica Pura de luz En la que no hay dolor En la que el pasado queda en el pasado Y solo hay profundo silencio y el amor suave espiritual del Ser Supremo y conecto todo mi ser con la fuente divina, con Dios. como ese pequeño sol de amor y como la brisa fresca del atardecer como la frescura de la lluvia va sanando los sentimientos del ser y me devuelve Esa confianza y seguridad de. El alma suprema está tan cerca siempre y todo lo que necesito siempre me lo da. Solo me abro a recibir, a tomar Es mi derecho tomar de Dios. Cuán agradable es sentir ese amor divino, refrescante, acariciar el corazón. Esa fuerza me ayuda con lo que necesito ahora con este momento presente y me da el poder para afrontar cualquier obstáculo. Un poder que sana el corazón. Un poder que me hace serenarme. Es un poder divino que nace de un estado puro, sin ego. Es un poder que nutre la bondad Sí, nutre la gratitud del aprecio es un poder de amor que deshace los nudos del miedo o del dolor. Es un poder espiritual que llena el alma de dicha. Ese poder está en mí, adentro, alimentado, nutrido como lluvia fresca por Dios, quien nunca me deja sola Está siempre presente, disponible, como un guía que me da señales en el camino. Pero en esta conexión silenciosa y dulce, siento esas señales las señales divinas. Procuro recibir estos toques suaves, sutiles, del alma suprema en mi mente respuestas que vienen del cielo y no mis deseos no del pasado sino de la luz En este estado, siento que esta conexión espiritual ha estado siempre conmigo. Lo que pasa es que muchas veces ha sido inconsciente. Cuando estoy en paz, cuando siento el alma, también siento a Dios. Me concentro hasta sentir. Esa dulce energía pura, su presencia de energía de luz. que es el soporte que me acompaña a cada instante durante todo el día, siempre está Dios conmigo. Concentro suave y profundamente mi atención en recibir esa luz que purifica, que deshace cualquier patrón de negatividad, que me da paz, Tanta paz. Que me hace absolutamente soberana, libre, pura. Cuán agradable Es como ir más allá del tiempo y solo estar, ser, en paz. Se fortalece el sistema inmune del alma. Descansa el corazón. Se sana la tristeza. Y regresa a la luz. suavemente sintiendo que esta conexión espiritual sigue activa sigo en compañía del alma suprema inhalo profundo Llevo también a mi cuerpo toda esta energía de paz. No sonreír. Y así también soltar cualquier rigidez. Om Shanti. Om Shanti significa soy paz. Y vamos a terminar con un pequeño mensaje sobre la humildad. Dice: la humildad nace del entendimiento de que la fuerza que hay de tres detrás de cualquier ayuda que das a otros, no viene de ti, sino que viene del poder del amor. Qué lindo eso, ¿verdad? La fuerza que hay detrás de cualquier ayuda no viene de uno, sino del poder del amor. No es verdad que si eres humilde, los demás te aplastarán. Por el contrario, cuando no hay humildad, los otros te influirán fácilmente y las cosas parecerán difíciles. Pero cuando hay humildad, también existe el poder de la verdad. Sabes internamente que conseguirás tu objetivo sin importar lo que otros digan o piensen. Una persona humilde nunca siente que se inclina ante los demás. La cabeza no se mantiene ni alta ni baja. Solo mira directamente hacia el frente como un ángel porque la humildad revela tu verdad. Uh -huh. Lindo, ¿verdad? La humildad es algo que revela la verdad. No hay que imponer nada, ¿verdad? Es como tan especial trabajar en esto, en ser humilde. Así que muchas gracias por habernos acompañado, darse este ratito de meditación, de recarga.